Bien, hemos visto que la demanda mostraba la relación existente entre el precio y la cantidad del bien. Sin embargo, hemos dejado sin considerar hasta el momento esos otros factores que dijimos que intervenían en la cantidad que los consumidores deseaban adquirir de un determinado bien. Hablamos de la renta, del precio de los bienes complementarios o sustitutivos y de los gustos o preferencias. ¿Qué es lo que ocurrirá si varía uno de ellos? por ejemplo, la renta de los consumidores. Y se trata de un bien normal, un bien en el que cuando tenemos más dinero queremos comprar más unidades de ese bien. Pues mira, si antes decíamos que a este nivel de precio deseamos adquirir esta cantidad, ahora a ese nivel de precio, si tenemos más dinero, estaremos dispuestos a adquirir una cantidad mayor. Una cantidad mayor ¿verdad? Igualmente, a precios inferiores si a este nivel de precio más bajito estamos dispuestos a adquirir esta cantidad ahora, a un nivel de, a, ahora si a ese mismo nivel de precio se si aumenta la renta de los consumidores desearemos adquirir una cantidad mayor esto podríamos hacer que, indefinidamente para todo lo posible nivel de precio si ¿sí yo tendríamos tendríamos un desplazamiento hacia la derecha de la función de demanda por tanto fijaos que cuando lo que variaba era el precio del bien, nos movíamos de un punto a otro dentro de la misma curva de demanda. Nos desplazábamos a lo largo de la curva de demanda. Sin embargo, si lo que varía es alguno de esos otros factores que hemos dejado sin considerar hasta el momento, como la renta, los gustos o oh, el precio de los bienes complementarios o sustitutivos, lo que tenemos es un desplazamiento de la totalidad de la función. De tal forma que si aumenta la renta, la función de demanda se nos va hacia la derecha. Si aumentan los gustos, es decir, es un bien que se pone de moda, igualmente, a cada nivel de precios, estamos dispuestos a adquirir una cantidad mayor, se nos va hacia la derecha. Si, a, si aumenta el precio de los bienes sustitutivos, aumenta el precio del transporte público, que es lo que voy a hacer yo, coger más el coche. Aumenta el precio de las naranjas, que pueden ser un sustitutivo de las manzanas, en el sentido de que yo voy a comer fruta después de comer. Aumenta el precio de la manzana, voy a desear adquirir una mayor cantidad de, de naranjas o aumenta el precio de la naranja, deseo adquirir una cantidad mayor de, de manzanas. O si disminuye. Todo eso provoca un desplazamiento de la función de demanda hacia la derecha. Obviamente, si aquí tuviésemos una disminución, una disminución, una disminución o un incremento, el desplazamiento de la función sería en sentido contrario. Igual que tenemos desplazamientos en la función de demanda, podemos tener desplazamientos en la función de oferta. De tal modo que, partiendo de una función de oferta en la que nos moveríamos a lo largo de ella, ante variaciones, en el precio, si variase alguna de esas los otros factores que hemos dicho que van a afectar a la cantidad que los productores desean vender, creo que tendremos un desplazamiento de toda la función de oferta. Dijimos que uno de ellos será el nivel tecnológico. Si aumenta la tecnología, el nivel tecnológico, ¿Qué va a ocurrir? Que estas unidades, por ejemplo, esta unidad, este número de unidades que yo estaba dispuesto a hacer a este precio, ahora, como tengo una mejora, te una mejora tecnológica, una mejor tecnología, voy a poder producir a un precio menor y voy a poder ofertarlas a un precio menor. Estas unidades que antes tenía que pedir este precio, ahora voy a poder estar dispuesto a venderlas a un precio menor, es decir, señor de plaza. Crecido la función de oferta. Crecer es irse hacia la derecha, cuando mejora el nivel tecnológico. ¿Qué otras cosas dijimos? Dijimos que eh, podría ser, por ejemplo, los costes. Si hay una disminución en los costes, el coste de la mano de obra, el coste de la materia primas, etcétera, etcétera, eso hará que, si antes estaba impuesto a vender a este precio, ahora voy a poder venderlo me gusta vender estas unidades a este precio, ahora será una, a, un, a un precio menor, es decir, también obtendremos un desplazamiento de la función de oferta hacia la derecha. Bien, tenemos la oferta y tenemos la demanda y cómo se nos desplaza. Esto, si nos encontramos considerando conjuntamente a la oferta y a la demanda, vamos a ver cómo va a afectar a continuación al equilibrio. Bien, partiendo de una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda como la que tenemos representada aquí, que es si a este punto donde se corta la oferta y la demanda, le vamos a llamar punto 1, para diferenciarlo de otros puntos a los cuales vamos a poder llegar a la continuación, si vamos a ver cómo afecta el equilibrio del mercado el hecho de que varíe alguna de estas funciones, ya sea la oferta de la demanda. Imaginemos que sea un bien que se pone de moda. Si se pone de moda ya hemos estudiado que la función de demanda se nos va a desplazar hacia la derecha. Vamos a desear adquirir a cada nivel de precios una cantidad mayor. Por lo tanto, la función de demanda se nos desplaza hacia la derecha. Bien. ¿Qué ocurriría? Ocurriría que a este nivel de precio de equilibrio que teníamos antes, la cantidad que los consumidores desearían adquirir sería mayor, de este punto 2, por ejemplo. Si de demanda, de Pero esta es una situación de desequilibrio, este punto 2, puesto que la cantidad demandada es superior a la cantidad ofertada, es decir, hay un exceso de demanda, o es que sea de oferta, y ya hemos visto que si hay un exceso de demanda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo tengo aquí mucha gente que desea adquirir, un bien que yo produzco y cierro por la noche y siguen quedándose ahí y que no he podido satisfacer su demanda, ¿qué voy a hacer? Voy a subir el precio. Voy a subir el precio. Claro, si el precio va subiendo será menor la cantidad que los consumidores desean adquirir, pero ¿hasta dónde seguiré subiendo? Y trayendo más unidades para vender, hasta que se alcance el equilibrio. Luego volveremos a este punto 3, donde la oferta corta con la nueva función de demanda. Este es, ¿Eh? este, es este es el final con un precio de equilibrio un precio de equilibrio superior y una cantidad intercambiada en el mercado mayor de la que había inicialmente luego si se producen variaciones ya sea en la oferta ya sea en la demanda vamos a llegar de nuevo al equilibrio, las fuerzas del mercado nos van a llevar de nuevo al equilibrio aquí hemos visto una variación en la demanda podemos hacerlo en este gráfico con una variación en la oferta. Supongamos, por ejemplo, que hay una mejora tecnológica. Hemos visto que estamos dispuestos a vender a un precio menor, luego ¿no? la función de oferta se desplazará hacia la derecha. Se desplazará hacia la derecha. Partíamos de esta situación de equilibrio inicial que señalamos con el punto 1 y ahora a ese nivel de precios que estaba vigente en el mercado, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría que los productores desearían vender una cantidad mayor. Sin embargo, sin embargo los consumidores, a ser de precios, solo desean adquirir esta cantidad. Luego existiría aquí un exceso de oferta. Hay un exceso de oferta. Al existir este exceso de oferta, este punto 2, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que si yo tengo esas manzanas que se me van a cubrir, y aunque he puesto ese ejemplo, es un ejemplo extrapolable de cualquier tipo de bien, aunque no sea un bien perecedero. Imaginemos un, que yo vendo equipos informáticos, yo vendo ordenadores, pues si yo los tengo ahí en stock, en mi, en mi almacén, en mi tienda, pues eh, van a perder valor inevitablemente porque van surgiendo ordenadores más nuevos, etcétera, aparte del coste que para mí tiene el hecho de tener almacenado eso por el alquiler del local o lo que sea, no lo que eh, van a perder valor por obsolescencia, se van a volver anticuados porque van surgiendo ordenadores más potentes, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, no es solamente porque los bienes sean perecederos. Por bueno, la esta matización, volvemos aquí y vemos que tenemos esta, este exceso de oferta. Si yo tengo un exceso de oferta, como hemos estudiado, ¿qué va a ocurrir? Que tendré que fijar un precio menor. Un precio menor, y a fijar un precio menor, la cantidad que los consumidores van a desear adquirir aumentará hasta que lleguemos de nuevo al equilibrio, en este punto 3. Respecto a la situación inicial, en el punto 1, la cantidad de equilibrio ha aumentado y el precio respecto a esa situación inicial ha disminuido ¿eh? Y de nuevo, hemos alcanzado el equilibrio, ya sea que provengamos de una modificación en la demanda, o de una modificación en la función de oferta.